Cada vez con menos, pero con más años Me estoy reservando como los temas de los que hablo Intentando no mostrar al resto, lo que soy yo Mi familia no habla en vano Cada vez con menos, pero con más años Me estoy reservando como los temas de los que hablo Intentando no mostrar al resto, lo que soy yo Mi familia no habla en vano Aquí con menos, tu pobre, está cabreos cabreo, su mano no subirá nunca al cielo Coge la mierda que te queda También lo he vivido, si de verdad te ofensa ¿ah? Me las jalo yo solo, ma. Estaría aquí mal como en Y no culpa de la foto No de sobre de pero tampoco de hambre Y no voy a daros ese lujo Mucha alegría para los míos Me duele verle la cara a la gente que era alguien y ahora son desconocidos Me sobran motivos para mandarlo todo a la mierda Mientras yo sigo en mi sitio, primo Yo soy gigante, aunque casi siempre tienda a infravalorarme Si sí, estoy a cero teniendo pulsos contra mis impulsos Y me parece que lo estoy perdiendo Abro los ojos, lo veo todo negro Y estoy consumiendo mierda pa' ver si lo coloreo No sé quién soy, no sé quién eres tú del tour, el túnel, paso de la luz. Mi cielo no es azul porque mi cielo no existe. Y si existiese, sería con ganas grises. Mira, mírame, mira, mírame. Estamos dando vueltas en la calle. Mira, mírame, mira. Yo tiro una mirada que estamos dando vueltas en la calle como rata. Con el frío en los huesos, el alma deshecha. El cura partido por esa muchacha. Mente en blanco, materia gris. Soñando con ver algún día el arco iris que venías a buscar. Encontrarte otra cosa. La vida son días y la libertad se agota. Y intentando encontrar lo que Dios no ha dado. Lo que Dios no ha dado. De noche con luces, de día sin blancas. Si no tienes patas, todo se trunca. Que si piensas poco, no par. Que si piensas mucho, nos vamos. Lo poco bueno, lo malo y lo mucho malo no es bueno. Sigo dudando en tres y salir si a seguir refugiándome aquí. Yo que nunca había creído en nada, me he visto llorando y rezando por ti que más de la cuenta, pero pude salir. Yo que no me aferraba a nada, he estado a las balas atrapado en ti. Vivo en un buque apartado, un lejos de ti, de la mierda que me hayan pintado. Vivo apartado, borrando trazos que había marcado. Están esperando ese fallo de mí para poder decirte, ni te lo advertí, ninguna nada Uh oh. oh.